Inarbe es el Instituto de Investigación Avanzada en Empresa y Economía de la Universidad Pública de Navarra. Analiza las estrategias y políticas de los diferentes agentes económicos y estudia cómo lograr que se tomen las decisiones económicas que conlleven mayor bienestar económico y social. INARBE está formado por un centenar de investigadores e investigadoras. Sus proyectos se centran en tres áreas. Análisis económico de organizaciones y estrategia empresarial. Análisis económico de mercados y análisis de políticas públicas. En constante comunicación con el entorno económico y social, INARBE investiga desde los ámbitos de la empresa, la economía y el derecho ya que los retos actuales, en un proceso de transición ecológica y digital, requieren un análisis multidisciplinar. El liderazgo internacional de INARBE se traduce en colaboraciones de primer nivel, publicaciones, proyectos y redes de investigación en Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía. ...además de vínculos con organismos multilaterales... ...y empresas multinacionales. Desde su nacimiento en 2015... ...INARBE se ha consolidado como referente... ...en la transferencia de conocimiento. Ha realizado múltiples colaboraciones... ...con el Gobierno de Navarra... ...entidades locales, pymes, empresas... ...asociaciones empresariales y ONGs... ...tanto dentro... ...como fuera de la Comunidad Foral de Navarra. En su faceta formativa, INARBE actúa como institución de acogida... ...de investigadores e investigadoras postdoctorales... ...ayudándoles a promocionar su carrera académica. Y participa en programas de máster y doctorado... ...en colaboración con la Escuela de Doctorado de Navarra. Institutos de Investigación. Trabajando juntos, generando y compartiendo conocimiento. Thank you.